Va. Mirando el lugar donde muchos crecimos Experiencias se quedaron en ritmos Amigos vivencias Mirar hacia atrás Cantar de un lugar donde todo es real Hablar sobre mi barrio no me costará trabajo Vivo en una parte alta de Paredes hablan, las cortinas no están quietas, es el mejor refugio que ha encontrado este poeta. Siempre algo que contar, rumores vienen y van los chismes, siempre llegan solos para enterarme, no hay afán, que han oído de la 13, que es el barrio más caliente. Mucha publicidad, nos visitó hasta el presidente. Las casitas de tablas son llamadas invasión. El barrio cambió su nombre por Operación Orión. Que recuerdan de la 13, plomo de arriba para abajo. No recuerdan a su gente ni el dolor que solo trao, pero claro. Sino las cosas malas, en vez de mostrar artistas muestran cocas de las balas No reflejan las virtudes de la gente emprendedora Publica mejor un muerto, entrevista a madres que lloran No lo que uno quiere ver, solamente lo que le muestran Pero para mi concepto a peso El accidente sigue al frente por cultura no caliente Orgulloso de mi barrio en el pasado y el presente La pradera mi barrio, saca el Socorro Cultura pura y firme desde aquí más callejones realmente no les fallo Saca escuelas este gallo desde el balcón de Medallo 2.41, esa no es la hora 2.41, es el bus que se mor... de recorrido, recorrido largo y corto pero bacano recorrido, hoy estoy varios muy ¿Está? extraños, lleva la atención, se me roba la audición, allí se tiene ambición, pobreza y dolor, también un almacén que se llama el baratón, la iglesia de Nariño, allí, allí crecí, crecí cuando, cuando era un niño, niño. antes es de un nocorro seguro que ya no existo, en la divisa existe un Cristo con cara de maldad, también existe el cable, y también, también el metro san, el mejor que rece antes de entrar en la 13, las personas se cuando se, vive vive se habla de esta zona,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 Muchísimas gracias a todos los presentes. Esto fue Escalón, es una pequeña muestra de nuestra música en conmemoración a los 15 años de la Operación Orión. Muchísimas gracias a todos los presentes. Gracias.